Existen algunos negocios en los cuales la venta está separada de la caja. O sea, tenemos por un lado un vendedor y por otro lado tenemos una caja. Eh, para estos casos es ideal poder contar con algún documento, por muy sencillo que sea, que me permita entregar al cliente para que éste pueda ir desde donde el vendedor a la caja a pagar. ¿Ya? En algunos casos me bastaría, por ejemplo, poder indicar el root. Pero en algunos casos, algunos negocios no hacen las boletas nominativas, por ejemplo, y en ese caso no hay root. Para eso LibreTE tiene la opción de generar un vale a partir de los documentos temporales. El vale no es un documento nuevo, no es un documento extra, sino que es simplemente un documento pequeño que se crea a partir de un documento temporal. Entonces para eso lo primero que hay que hacer es un documento temporal. Entonces para eso el vendedor lo que hace como siempre es emitir el documento. Por ejemplo a través del punto de venta. Ingresamos al punto de venta, seleccionamos un ítem... Vamos a seleccionar en este caso eh, un de portátiles que están en pesos. Vamos a generar un laptop. Da lo mismo lo que sea. Y vamos a hacer clic en cotizar para generar un documento eh, temporal. Si confirmamos la venta. Y con eso generamos un documento temporal. Este documento temporal que generalmente uno lo que podría decir es decirle al cliente, oye, anda a la caja y pide pagar el documento por tanto dinero, podemos tener el inconveniente que haya, por ejemplo, dos eh, documentos que tengan el mismo monto. Y como la boleta es no nominativa, o sea, le hicimos el genérico, no se podría hacer. Entonces, para eso, vamos a identificar los documentos temporales con este código que está acá. Obviamente, darle ese código al cliente que se lo es complicado, entonces, para eso está la opción de generar este vale acá. Entonces, el vendedor genera el vale, y este vale, que es súper simple, tiene el root en este caso que es el genérico, el total, y lo importante tiene el código, y obviamente ese código está codificado en este código de barras que está acá. Entonces este vale yo lo puedo imprimir, lo imprimimos, ahí yo tengo la opción de imprimirlo directamente, puedo imprimirlo idealmente en una aplicación que sea, perdón, una impresora térmica, obviamente para no consumir tanto papel. Y ese vale se le entrega al cliente. Y por ahí la venta terminó por el lado del vendedor. ¿Qué tiene que hacer después el el, el cajero ya una vez que el cliente llega donde la, a la caja el, el cajero va a estar en los documentos temporales y el único que tiene que hacer acá es, es buscar folio escribir o escanear el código de barra del vale del papel que acabamos de imprimir y que le entregamos al cliente con eso tenemos el código y si lo buscamos eh, si lo hacemos con un código de barra que envío un enter esto se va a hacer de forma automática al buscarlo vamos a ingresar nuevamente al documento y ahí lo podemos generar o descargar o podemos incluso marcarlo como pagado, por ejemplo, etc. Según obviamente el proceso de negocio que tengamos dentro de la empresa. Entonces de esta forma tenemos, una, un, tenemos un mecanismo para poder entregarle al cliente un documento que eh, le va a permitir ir a la caja y poder pagar. Una cosa importante, los vales no son numerados, no tienen una numeración eh, propia ya que dependen directamente de los documentos temporales. ¿Ya? Por este código que está arriba O sea, el código del vale es el mismo código del documento temporal Porque en el fondo es un vale que se crea a partir del documento temporal ¿Ya? Bueno, esa es la forma de utilizar los vales en libre de eh, Acá se mostró cómo hacerlo a través del punto de venta Pero si lo hicieran a través de la pantalla de emitir documento Es exactamente lo mismo Ya, ya que en el fondo se repite los dos casos generan documentos temporales Que permiten generar posteriormente un vale Muchas gracias